Hola familia, regresamos con otro video. Este video es sobre la apertura de Santa Clara. Lo grabé en la tarde y espero que les guste. Van a poder ver los problemas que muchos jugadores tuvieron en el juego y cómo puede comprar propiedades de, de colección. Fue un poco emocionante porque casi no, no agarraba yo las colecciones que quería yo. A todos los jugadores que estuvimos en Santa Clara nos regalaron .05 Sparks y esos Sparks se usan para construir. Es una forma de pedirnos perdón porque hubo problemas en el juego. En los otros videos les he enseñado, por ejemplo, dónde está mis exploradores, los que me he ganado cuando también hubo problemas en otras aperturas. Este, el clásico Bruce, cuando hicieron la apertura de Brooklyn, que nos fue muy mal a todos. Este, en Bakersfield, que también nos regalaron porque la apertura de Bakersfield estuvo muy, muy mala. Y ahora nos regalaron Sparks, que son, son como $25 si compramos los Sparks. Espero que les guste. Dejen un like si les gustó. Gracias a todos los que están viendo los videos. Creo que la próxima semana voy a empezar a transmitir en vivo una media hora, una hora, todavía no sé exactamente a qué hora lo voy a hacer, pero estaré ahí jugando y si alguien se conecta y me quiere preguntar algo, con mucho gusto trataré de responderles. Disfruten el video, inscríbanse al canal y nos vemos después. Les traigo el video de la apertura de Santa Clara, del test. creo que ya se abrió, nada más estoy esperando que me dejen moverme, alguien compra una propiedad, ya está. Ya estuvo. Lo mandamos. Confirmamos. A ver si alcanzó algo. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí compramos. A ver si no los da. Verificamos. Compramos uno necesito dos más para completar la, la colección a ver a dónde me hay puras propiedades grandes mandamos a mi propiedad a ver si aquí se, se pone verde y ahí estuvo perfecto compramos esta si sí, la compramos bicicletas no hay Semáforos, creo que el más es uno. Ah, montañas, montaña, montaña. Verificamos si sí me lo dio. A ver si pueden contar otra. Un poquito más baratito. Y esta, esta, esta, esta. Ya la están comprando. Compramos otra de 17. Y. Semáforo, semáforo, esto. Y así de rápido. Se me fueron mis cents. Lo que puedo hacer también. Ya que la compré. Si alguien quiere viajar hacia aquí. Puedo subir más. A ver. Por si alguien quiere visitar mi propiedad. ¿Vieron? Alguien se metió ahí. Lo hubiese, hubiese yo subido antes, pero no hay problema. Hasta ahí no las voy a comprar. Creo que es la. ¿qué es la propiedad? Colección. Muchos están yendo por, por las compañías grandes. El camino. No, bueno, bueno. Nosotros estamos en el sur. Donde quiero ir. Es aquí, no, aquí no. ¿Dónde está la calle principal? Aquí es donde quiero comprar. Aquí me voy a esperar. Por el momento solamente están vendiendo aquí. Miren todos estos. Lo que también podría yo hacer es venirme por acá y comprar una cerca de este lado. Miren esta de colección. 4.000. Necesito una por acá. Aquí todavía no venden. Nadie compra. Necesito una acá para que me pueda yo transferir a estas propiedades de aquí. No todas las propiedades se, se abrieron. Ah, miren. A ver, vámonos para acá. La mandamos. Confirmamos. A ver si alcanzamos algo. Esta. La compramos. Estas cuatro... Ya se me acabó todo. Hmm. A ver si puedo vender unas propiedades. Para juntar más UPEX. Aquí le ponemos. A 100. Ahora lo que puedo hacer. Cuando abran el resto de, de Santa Clara. Acuérdense, hay colección. Aquí necesito tres. En la parte norte. Bueno. Ahorita regreso. Vamos a ver si puedo conseguir unas. Ah, miren. Este me visto dos veces. Ya me gané 200 supex. Qué bueno que le subí hasta 100. Muchos están viendo para acá. ¿Para qué? compre más. Ok. Regreso en un rato. Estamos esperando que... abran el resto de Santa Clara. Aquí es donde quiero comprar. Porque creo que son ultra raras. Y este jugador de seguro va a comprar esta. Me imagino. Espero. visto viajar hacia allá, a lo mejor este director, va a estar difícil, muy muy difícil, pero a ver, todavía no anuncian, si ya van a abrir el resto de la ciudad, puede comprar unas propiedades, vamos a ver, una vez que se compre una aquí en esta calle, todos se van a venir a este camino de Homestead, este director, ojalá y compre pronto. Para que compre yo. Este es Homestead. Esta también es Homestead. Luego la de las esquinas, por ejemplo, esta no está en Homestead. A ver. Nada todavía. Esperando, esperando. de estos dos compren algo. Ya vienen más jugadores. A ver, a ver. ¿Quién va a comprar el primero de estos dos? ¿Quién lo va a comprar? Ok, ya la abrieron. Pero, ahí está. ¿Quién va a comprar primero? por prensa Listo a viajar, listo a viajar. ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Nadie? Oh, se desaparecieron. ¿Qué pasó? Ahí están las FCA. Nadie la ha comprado. Oh, wow. Nadie, nadie. ¿Se atoró esto o qué? Ahí está. No, no se compró. Huh. ¿Quién sabe qué está pasando con el sistema? Se abren y se cierran las propiedades. Ahí está. Vamos para acá. Lo mandamos, confirmamos. Estoy hasta allá. Voy a comprar una. Oh, me la ganaron. Comprar. Comprar. Sí. Taxi, taxi, taxi. Verificamos. La compramos. Oh, no. ¿Cómo que la bloquearon? Si yo gané primero. Algo está fallando. Ya. Uf. Se tardó, se tardó esto. Qué estresante. No me sale nada. ¿Quién sabe? No sé si no me la dieron. Ya la compraron acá. Sí, se va, se pierden las colecciones. No, no me deja mandarlo. Ah, qué frustrante. Confirmamos. Dame una, de una. Compramos uh, montañas, montaña, montaña, verificamos. Oh no, cómo que si yo la compré primero. Se tardó esto. No sé por qué. Oh no. ¿Me la va a dejar comprar. Sigue haciendo esto. Ah, qué coraje. No me dejó comprarla. Qué coraje. Café, café, café. A ver. Déjame, cómpramela. Déjame. <coughs> Uh, ¿Si me las dejó comprar o no? ¿Esta es mía ya? Ya es mía Vamos a subirle ¿Me la va a dar o no? Ahí está Ay, qué bueno a lo mejor le voy a bajar a 20 UPEX a todo. Para que me vengan a visitar. Y ya me quedé pobre. Ya me quedé pobre. ¿Qué quería yo comprar en este? ¿Cuánto cuesta? <ríe> Madre. Medio millón. Treinta y un mil. Quiero comprar esa. Ay, no me va a dejar. No, sí. Es lo último que me queda. Aquí me lo voy a gastar. Ya. Se acabó. Se acabaron los suplexos. Se acabó, se acabó. Ahorita los pongo en colección. ¿Por qué compré esta? Cuando estaba yo leyendo sobre Santa Clara. Esta sección de la ciudad es de las más viejitas. A ver si encuentro el... Donde encontré eso? Miren cómo es la Lafayette. Por eso nadie la quiere comprar. Porque no es de Homestead. Mm, interesante. ¿Qué es esto? Mm, nada. Nada importante. Franklin Square. Así se llama. Esta sección. Franklin Square. Ya es todo lo que puedo comprar. No creo que me quede más. A ver. Ese de qué es. 3.000. La compramos también. Están haciendo el feo. Una más. Otra. Verificamos. Ahora sí si no tenemos nada, pero si nos vamos aquí a las colecciones, ah, ¿qué era? Homestead. Ya tengo esta, esta. Oh, Todavía no me la da. Oh. oh. No me la quiere dar. ¿Por qué no? Que no me la hayan quitado. Puras ballenas. Yo no soy ballena. Soy un hermoso pececito. Como diría la Dora. A ver otra vez. Vamos a ver. ¿Cuánto están las FSA? Ah. 2,500. No, no está nada mal. Los que empiecen aquí... Creo que sí van a poder completar su colección. Llegará a Blander rápido. Mm, otra vez. Vamos a intentar. ah oh, ya me la dio. 18.000 Perfecto, valió la pena. Sí, es que aún no. Ya me los dio, miren. Pero no me dio el premio ese. ¿Dónde está el Southwest? lo mandamos acá confirmamos 67. Dios, madre mía. Ya vieron los precios. <ríe> yo pensé que voy a poder comprar algo. ¿Cuánto cuesta la FCA? No, ya me voy. ¿Quién fue el que dijo que iba al barrio pobre? No me acuerdo. Estaba yo platicando con alguien en el Discord. Ah, un avioncito. Listo, un avión. Es mi propiedad. Lo mandamos. Dame el avioncito. No me quiere dar el avioncito. Que no me lo quiere dar. Se congeló el avioncito. Vamos a mandarlo otra vez. Ya se lo comieron. Ya me lo quitaron. No funciona el avioncito. No sé por qué. Este cuál es. Twin. Si pongo la colección. Aquí. A ver. Se está trabando un poquito el juego. Aquí le ponemos esta. Y luego los cambio. Se está tardando. nos sí, dio un error. A ver si mencionan algo en el canal de Discord. No me lo deja meter en la colección. Ya me lo puso. Lo ¡Ah! Que no tengo propiedades. ¿Dónde está? ¿Dónde se fueron? A lo mejor me espero. Ah, no. Joder, a ver. Esta. No la puso. Uy, ahorita van a decir que ya se bloqueó todo. Ajá. Bueno. Listo, comprar algo acá. ¿A cuánto están? Listo, una propiedad chiquita. Pura CFCA vénganse para acá, no están tan mal de precio. ¿A cuánto están? No, no voy a alcanzar para nada. Están carísimas. Carísimas. A ver, aquí en estos, ya se vendió todo. Ah, no, mire, vamos para acá, vamos para acá. Compramos aquí, muchas gracias, taxi, taxi, taxi, gracias compramos que necesito tres en esta área para comprar para juntar la colección ya me la quitaron otra de tres mil cuatro mil no palmeras sigue comprando en el lugar correcto vamos a ver colecciones norte sí estoy en el lugar correcto verdad norte norte uno sí. Vamos a ver si podemos seguir comprando para venderla. Ah, chimenea, chimenea, chimenea. A ver si las puedo vender rápido. Vamos a las colecciones otra vez. Dame mi bonus para que pueda comprar otra. ¿Cuánto es? 500. ¿eh? Algo es algo. Gracias. Aquí creo que puedo comprar esta. lo único que me falta es ah, déjenme bajo el precio para que me visiten colecciones Todavía no salen. ¡Ah! O no la compré bien. Y al final sí me la dio. Aquí están las tres propiedades que puse en esta colección. Tuvieron problemas. No se podían poner las propiedades en las colecciones. Agarré esta colección limitada. La de Homestead. Y vamos a ver qué más. La de Santa Clara. No me fue nada mal. A muchos jugadores se les atoró el juego. No pueden agarrar los cents. Qué bueno que junté mis cents antes de venirme a Santa Clara. Tenía yo 10, creo. Así es una apertura, familia. Puede ser emocionante, puede ser frustrante. Nos regalaron los sparks a los, que, a los que estuvimos aquí. Ya puse mis propiedades a la venta. Si vieron mi video de la estrategia, no me importa vender rápido. Por eso estoy pidiendo 50,000 UPEX. Si pueden ver acá se este está pidiendo 15 mil no me la van a comprar a mí pero tal vez en dos tres meses llegue una ballena y me empieza a comprar todo por acá si ustedes son uplanders vénganse para acá todavía hay muchas propiedades fsa con gusto los visito si están acá me voy a quedar un ratito más tal vez unos dos días más me quedo por acá y manden la, la dirección Ahí en el canal de Discord pongan el mensaje de dónde están sus propiedades en Santa Clara y los visito con mucho gusto. Ya casi llegamos a los 100 miembros del canal. Voy a regalar una propiedad y un, una tarjetita de habla. Aún estoy tratando de averiguar cómo voy a poder regalar una propiedad al ganador. No sé, pero algo, algo vamos a hacer. Dejen un like familia y nos vemos despuesito.